Estoy aquí en la tele, ah. papá, papá mira programa honey, honey, yo, yo te sigo, sígueme, dame, eh, dame, dame, dame señores, eres la guapísima, tele. me encanta, eh, corta, sí. corta, por favor, corta, qué basura, de verdad, o sea, en la tele, no se entera de nada, de verdad, por favor, con esa cara, ese filtro horrible, siguiente llamada, hola, buenas, honey, muchas gracias hola. por tenerme aquí en directo, de nada. nada, yo tengo una pregunta, y es que a mí me gustaría, pues, mostrarme a las personas tal y como soy,